Muy, muy buenas noches a todos ustedes. Espero que ese pequeño vídeo les haya ayudado a comprender de lo que vamos a hablar esta noche. Vamos a pedir que ustedes prendan sus cámaras y vamos a conversar un poco antes de comenzar. Y me gustaría, me gustaría saber de dónde nos visitan las personas que están en nuestro seminario el día de hoy en la Escuela de Líderes. ¿Cuántos de ustedes de dónde nos visitan? Estamos gozoso de escucharlos de dónde nos están visitando el día de hoy. Dígalo o escríbalo en el chat. Escríbalo en el chat para que yo lo pueda pronunciar y para poder saludar a todos los amigos que nos visitan el día de hoy. Ya somos 20 en la sala. Ambato Ecuador, bienvenido, mi querido amigo desde Ecuador. Estamos desde Argentina también. Tenemos personas que nos visitan de qué otro país. Vamos a ver, aquí tenemos Argentina desde Indianápolis. Heidi, bienvenida. Bienvenida. Nora Alicia de Escuan, de Argentina. Bienvenida. ¿Quién más? A ver, ¿Quién más nos visita esta noche? Desde el Callao, el señor Julio García del Mazo. Eh, Blanca, desde Cancún, Quintana Roo, bienvenida, bienvenida, hermoso lugar allá en Cancún. Qué privilegio tenerla en mi seminario el día de hoy. Felicidades por sus decisiones, la decisión de usted de ingresar a nuestros proyectos de inversión y a todos aquellos que están formando parte de los equipos que están creciendo cada día. ¿Quién más? ¿Quién más nos visita el día de hoy? Estamos muy contentos de tenerlos esta noche con nosotros. Inviten a alguien porque la conferencia de hoy será transformadora. Bienvenida Rosa Castillo o Castilli. Bienvenida por estar con nosotros esta noche también. ¿Desde dónde nos visitas? Desde New York. New York, ¿no es cierto? A ver, escuché mal. Se cortó la comunicación. De todos modos, estamos aquí. Desde New York, parece que nos visita. Bienvenida. Desde Arequipa, Margarita Carpio. Bienvenida, Margarita, por estar con nosotros hoy. Pueden prender sus cámaras, si desean, para que nos podamos ver y podamos participar juntos de este seminario que sin duda va a ser de ayuda para muchas personas que están esperando algo muy especial porque la vida nos tiene preparado grandes cosas a nosotros los que de algún modo comenzamos a desarrollar el concepto de proactividad. Bueno, me pongo ahora como si estaría en el avión, listo para volar. Estamos listos, los pasajeros, para poder conversar y hablar acerca de algo tan importante, acerca de las 10 claves para ser un líder proactivo. ¿Por qué lo no mencionamos en 10 claves? Quizás sean números medio cabalísticos, ¿no? Hablar de 10, hablar de 7, hablar de 5, ¿no? Eh, ser el primero o hablar de 12, por ejemplo. Son números que muchas veces lo hemos utilizado en el liderazgo y que hoy lo vamos a eh, potencializar dentro del concepto que tenemos preparado para esta noche. Así que quiero con ustedes presentarme, yo soy el doctor Boris Darmon, estamos contentísimos de tenerlo en nuestro seminario el día de hoy y por supuesto participar con ustedes de esta charla que sin duda será de gran ayuda para mí y para ustedes también. Así que estamos muy contentos por eso. Eh, durante más o menos unos cuatro meses ya venimos realizando estos seminarios, hemos eh, decidido hacer una escuela de liderazgo con el objetivo de que las personas que forman parte de nuestra audiencia, puedan también desarrollar capacidades humanas y no necesariamente aquellas que nos ayudan a sobrevivir como ventas, inversiones o algún trabajo profesional. Nuestro objetivo a través de este seminario o de esta Escuela de Líderes es que cada uno de ustedes aprenda alguna cosa pequeña que le puede ayudar o ser la clave para poder salir del entorno en que está, que muchas veces está basado en, en protocolos, esos protocolos que no necesariamente son nuestros, pero que son impuestos por el entorno o por la empresa o por la institución a la que nosotros nos debemos. La escuela de liderazgo lo único que busca es que usted se prepare, usted mismo para, o misma, para que usted pueda llegar a, los, a las metas que usted procura en su vida. No tenemos el objetivo de que usted forme parte de alguna empresa de nosotros o alguna institución y simplemente estamos deseosos de compartir. Lo que hacemos es dar, todos los miércoles hacemos una charla relacionada con el liderazgo y que ayude a cada uno de ustedes y a mí mismo, porque yo también soy el que aprendo mientras hablo, es que logremos nosotros aprendiendo algo respecto al liderazgo y cómo salir exitosos, aprender algunas herramientas o tomar algunas herramientas que sean útiles para cada uno de nosotros. Algunas veces ustedes pueden ver que he escrito algunos libros y en uno de mis libros Recuerdo un alumno me preguntó, y lo menciono muchas veces, porque a veces, eh, algunos no entienden que para poder compartir con alguien no tienes que ser una persona preparada, no tienes que ser una persona didáctica, ni tampoco un, un autodidacta o cosas por el estilo. Simplemente tienes que tener una idea que tú quieres compartir. Y esa idea que vas a compartir, de repente, para unos no les parece buen. bueno, ni les parece bien, pero a otros sí. Y ese hecho de compartirte y compartir tus ideas de alguna manera va a impactar en alguna persona en el entorno o en el momento en que tú participas eh, comunicando aquellas ideas. La escuela de liderazgo lo que busca es que tú seas parte de una realidad, pero que esa realidad que tú construyes. No necesariamente la sociedad te va a dar las oportunidades para que tú puedas ser alguien o hacer lo que tú quieres. Tú tienes que construir tu propia realidad. Tú tienes la capacidad, el creador te, lo, te hizo de esa manera para que tú puedas crecer, para que tú puedas emprender, para que tú puedas romper esquemas, esos paradigmas que muchas veces nos tienen descontentos, fuera de la realidad, de esa realidad que nosotros no queremos, pero que a muchos les contenta porque vivimos contentando a los demás, lo que los demás nos piden que seamos o que nos mostremos. ¿Qué es realmente la proactividad? Lo podemos definir como la actitud en la que uno no es, escuchen bien, víctima de sus circunstancias, sino libre de elegir sus reacciones con las personas y los acontecimientos. No quiere decir con esto que una persona puede controlar su entorno, sino que entiende lo que puede controlar y lo que no. Esta cita fue tomada por... Eh, de una escritora, una persona que escribe acerca de este tema, tema acerca de autoconocimiento, eficacia personal, eh, y por supuesto autogestión directiva, que es importante que nosotros aprendamos esta noche a valernos por nosotros mismos. Usted me dirá, doctor, pero yo ya soy una persona que me valgo por sí mismo. No necesariamente. El que te habla todavía está en el proceso. El que te habla te está diciendo algo que él también necesita. Boris necesita entender que tú no puedes controlar todo lo que hay en el entorno, pero sí puedes entender lo que hay en el entorno y poder tomar una actitud libre sin ser víctima de las circunstancias que te rodean o que alguien pone como parte de tu entorno. La proactividad nace como una idea de ser uno mismo, de desarrollar identidad individual, pero no para separarse de la gente sino para que la gente pueda notar que tú eres una persona que contribuye en el camino del desarrollo de una sociedad lo acepten o no pero tu influencia se da a notar en cualquier lugar donde tú estés ¿qué es ser un líder proactivo preventivo? importante eso ¿por qué la, la, la, ser prevenido o oh. Ser proyectivo respecto al futuro, a lo que va a acontecer en los próximos pasos de, nuestro, de nuestra realización, es importante. Un líder especialmente tiene que ser proactivo, ya que necesita adelantarse a los acontecimientos y no esperar pasivamente para ver lo que pasa. Tal vez esto ustedes lo han escuchado de otra manera, en otros temas el estado de confort, la gente que llega a un nivel y se queda inactivo o está esperando que las cosas sucedan. Un líder proactivo, preventivo, vive su presente proyectándose hacia el futuro y no esperando que el futuro le llegue por antonomasia. En otro aspecto de la productividad, la práctica de analizar, analizar lo que se puede controlar, y lo que no, también resulta interesante, ya que hace que el líder concentre su energía en las áreas sobre las que se puede ejercer algún control. ¿Qué pasa cuando tú estás en un entorno en el cual tú no puedes controlar las situaciones que hay en tu entorno? Puedes tomar dos actitudes. Una, o te enojas, te frustras y comienzas a ser reactivo en vez de ser preventivo y viendo lo que está pasando en tu entorno, que tú no puedes controlar, te das cuenta que te va a afectar, tú puedes elegir dejarte de afectar o en el entorno inmediato tuyo, desarrollar el concepto de líder proactivo preventivo para que aquello negativo que viene desde, desde afuera no sea quien determine tu circunstancia. Algunos ejemplos. Ves que tu vecino es un vecino totalmente tóxico. Ves que tu compañero de empresa es una persona que siempre está desconfiando de los demás. En alguna ocasión, algunas personas me han dicho, ¿por qué tú das esto? ¿Por qué tú das lo otro? ¿por qué quiero. Pero a las personas no les gusta. Es el problema de otros. Tú no puedes hacer las cosas porque a los demás no les gusta. Hay cosas que tú tienes que hacerlas porque son tuyas. Es propiamente tuya. Mientras no invadas la, en los derechos del otro, no hay ningún inconveniente el sentido de propiedad, de privacidad, de particularidad tuya, no debe ser de ninguna manera vapuleada por otras personas. No, pero si mi mamá me dice, aún el consejo de la persona más respetable de la familia, quien es tu madre o tu padre, debe pasar por el tribunal de tu conciencia, de tu reflexión, para determinar si aquel consejo, aquella opinión, te ayuda preventivamente a predecir, a prepararte para las cosas futuras. Yo tengo una mamá de 92 años, y cada vez que me siento con ella, me da muchas gracias por las cosas que yo le ayudo o que ella me ha enseñado a dar. Siempre me dice gracias, hijo, gracias, hijo, gracias, hijo, por todas las cosas que uno, hasta porque la saludo, me da gracias. Una mujer agradecida, agradecida a Dios en todo. Y por eso vive muchos años. Y por ahí, de pasadita, me da un consejo. Bueno, a veces no es consejo, a veces es una reprensión. Es la reprensión de la persona que más amas. Es la persona que tú respetas. Pero porque mamá lo dice, su edad, sus circunstancias, su experiencia, son valiosas. Pero ellas no deben determinar tu actitud en favor o en contra de lo que ella dice, a menos que tú te formes como un líder proactivo, preventivo y tomes esa enseñanza no como el capricho de mamá, sino como el consejo de la sabiduría de la experiencia que ella lleva consigo. Pero eres tú quien tiene que determinar. No, yo hice porque mi mamá me lo dijo. Tú ya no eres un niño, tú tienes la capacidad de razonar, de evaluar, de sopesar las circunstancias aún de aquellas cosas lindas y bonitas que los demás te dicen. Aparentemente, si van acorde con tus sentimientos, con tu proyección mental, de repente te van a parecer hermosas y a otras no. A otros no les va a parecer hermoso. Si eso te parece hermoso, es algo subjetivo, ten cuidado. Es importante que tú seas proactivo, pero proactivo, preventivo, en base a tu realidad. No olvides eso. Un líder proactivo también tiene que ser resolutivo. En otro campo o aspecto de la proactividad, la práctica de analizar lo que se puede controlar y lo que no, también resulta interesante y ya hace, o ya que hace del líder que él encuentre sus energías o la energía, en el, o dedique sus energías en, la, en el área que puede controlar. Mencionamos un poquito hace, antes, pero ahora lo miramos desde, no solamente del, del prospecto de lo que viene del futuro, sino lo que yo puedo resolver en el presente. La cita anterior es la misma cita de esta. Con la diferencia de que yo me doy cuenta en el presente que debo resolver aquello que yo puedo controlar. Dijo una vez un gran orador sobre el liderazgo que los seres humanos tenemos siete problemas al día. El problema de nosotros es que sabiendo que tenemos siete problemas al día, queremos resolver los siete problemas. Y él decía: cinco de los problemas se van a resolver solos. No necesitan de tu preocupación. Un problema nunca se va a resolver no necesita de tu preocupación. Hay un problema que sí necesita de tu resolución. ¿Qué quiere decir eso? Que tu trabajo no está en tratar de resolver los cinco problemas como si realmente los cinco o los siete problemas como si los siete fueran un problema para ti en el cual tienes que intervenir. Si no puedes controlar aquel, aquel problema que no se va a resolver, ¿para qué te dedicas a eso? Si no puedes resolver o no tienes que controlar las cosas que se van a solucionar solas, ¿para qué dedicas tu energía ahí? El pensamiento proactivo resolutivo busca encontrar entre los problemas cuál de ellos debe resolver. Nuestro trabajo no está en resolver los problemas, sino en descubrir cuál de ellos están bajo nuestro control. También es importante que el líder proactivo descubra o determine su nivel de influencia. Steven Covey llama esto círculo de influencias y sostiene que un líder necesita enfocar sus esfuerzos en su círculo de influencia. Hace un momento yo publiqué esta invitación en un grupo de amigos. Inmediatamente, cosa de 10 segundos, el administrador del grupo me escribió y me dijo, quita tu anuncio porque no quiero que las personas que están en el grupo me reclamen porque estás eh, invitando a una reunión que es netamente tuya y personal. Perfecto, le dije, lo voy a hacer. Solamente que te quiero decir que lo voy a anunciar, que tú me lo estás pidiendo que lo quite. Y lo hice. Anuncié que estoy quitando los anuncios porque el administrador del grupo lo ha pedido. Pero no fue él quien me indujo a sacarlo. Fui yo que finalmente analicé lo que él me está diciendo y dentro de mi razón y mi conciencia, es verdad, él es el dueño del grupo y no tengo la autorización para hacerlo. Donde yo no tengo control, no puedo sobrepasar mi influencia sobre aquellos que no tengo control. Él sí la tiene, él sí tiene potestad, yo no. Inmediatamente me retracté y saqué el anuncio. Es posible que después dije, voy a conversar con él, y lo conversé. Y conversé con él que muchas veces, gracias a esos parámetros o a esos paradigmas donde los grupos, los que la, la crean, son dueños de los grupos, muchas veces se orienta un tipo de pensamiento, una idea que no necesariamente te ayuda al desarrollo en todos los campos, porque nos sometemos a un punto de vista, a una direccionalidad y pensamos que es la única el único camino para poder desarrollar el éxito o desarrollar nuestro liderazgo. Y ahí está el gran problema. Determinemos bien cuál es nuestro círculo de influencia. En aquello que podemos controlar, trabajemos con él. Aquello que no podemos controlar, pues sencillamente lo dejamos pasar. Así de simple, es ser proactivo a nivel de nuestra influencia. Un líder proactivo también tiene que tener autodisciplina. Ser proactivo significa tomar la responsabilidad de tu propia vida. Cuando nosotros miramos las leyes que hay en los países, nos hemos dado cuenta que la, la edad del razonamiento responsable ha bajado. Antes era 21, luego pasó a 18, acá en Perú ya somos 14. A los 14 años, por ejemplo, ya las jovencitas o los jovencitos tienen cierto nivel de aceptación en la sociedad, de tal modo que ya pueden ser culpables de ciertas actitudes o acciones en las cuales ellos necesitan ser responsables. Ser proactivo significa tomar responsabilidad de tu propia vida desde el momento en que la sociedad o tu entorno familiar o tu propia autoconciencia te lo permite. Si tú logras desarrollar esa capacidad de ser responsable de tu vida, ejerces entonces la habilidad de seleccionar cuál va a ser tu respuesta ante los estímulos. Perdonen ustedes el ejemplo eh, eh, que les voy a dar acerca de mi persona, pero cuando yo tenía cuatro o cinco años, era un niño tan, tan rebelde de las cosas que me decían los otros, que yo hacía muy poco de lo que ellos me decían, incluso lo que me decía mi mamá o la persona que estaba a cargo de mí. Yo tuve una ama que me cuidó desde que yo nací hasta los seis años, su nombre era Rebeca, y él me dio, me enseñó muchas cosas, pero también me malcrió, decía mi mamá, te malcrió, porque tú eres un mío que hace lo que quiere, pareces un delincuentito, no le obedeces a nadie. Yo quería tomar la sopa en las escaleras, me sentaba en las escaleras, que mi mamá me iba a dar una paliza y bueno, me sentaba. No tenía conciencia exactamente de lo que estaba haciendo, pero había decidido ejercitar mi habilidad de seleccionar mi respuesta ante la propuesta de los demás. Quizás tú dirás, oye, morris pero nunca te he visto reaccionar de esa manera cuando yo te propongo algo. Es posible, porque desarrollamos la capacidad de condescendencia, de consenso. Aprendemos también a hacer a ser un cedazo o un cernidor de aquellas cosas que parece que son buenas para nosotros, y las que son malas tratamos de no ser reactivos. Aprendemos con el tiempo. A mis 60 años aprendí algo. Comencé a descubrirme a mí mismo cómo yo reaccionaba ante mis jefes o ante mis compañeros y finalmente me di cuenta que estaba invadiendo, de alguna manera, sus particularidades, sus propios derechos, y entonces tuve que buscar un entorno en el cual yo puedo controlar y no ser tóxico a los demás. Lo intento todos los días, no crean ustedes que sea fácil. De todos modos, ahí estamos. Ser autodisciplinado implica comportarte según tu elección consciente. Escucha lo que te estoy diciendo. Hay muchas personas que reaccionan ante los estímulos inconscientemente. Nos pasa a todos. A mí me pasa a usted también. A un doctor con instrucción y a un simple persona que no ha pasado por la universidad le pasa lo mismo. A todos nos pasa, la educación o el, o el grado no te hace una persona menos reactiva o más reactiva. Lo que te hace más o menos reactiva es la capacidad de poder llevar cada circunstancia al tribunal de tu conciencia y hacer una elección consciente, basado en tus valores y principios y no en las condiciones en las que te encuentras o las que te influencie tú mismo o el entorno. Cuando digo tú mismo, cuando esa influencia de ti misma sobre ti, sobre tu cuerpo, sobre tus acciones, no es consciente. Pero si es consciente, tienes el derecho y el deber de llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque nació en ti y termina en ti. No estoy diciendo que nosotros todos tenemos el éxito de nosotros mismos, que todos lo hacemos por nosotros mismos. Hay mucho que podemos recibir de los demás. La pregunta es, ¿en qué medida? En la medida en que nuestros valores y nuestros principios establezcan conscientemente cuál es el nivel de elección, de influencia que vamos a decidir recibir de los demás. Si tú no logras eso, me vas a perdonar, te lo voy a decir de frente, como dice mi amigo, sin anestesia. Estás en un camino equivocado, porque estás haciendo lo que los demás te dicen. Y vamos a analizar un poquito más adelante acerca de eso. Porque estás terminando de ser tú y estás comenzando a hacer lo que los demás quieren. Ah, pero así soy feliz. Bueno, nadie me molesta, posiblemente. Pero hay cosas que no vas a poder realizar si tú no te determinas como una persona autodisciplinada en aquello que tú eres consciente, de acuerdo a, lo, a los valores y principios que tu conciencia te va diciendo y analizando en el diario de vivir. Miremos un poco la diferencia entre... Un proactivo y un reactivo. Un proactivo es una persona que constantemente busca soluciones. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay personas que se, cuando le dices un problema, ay, pero esto, ay, pero lo otro, oye, mira, esto, esto también te puede pasar. Y comienzan a ser casi pitonizos de lo mal que te puede llegar en el futuro. No se dan cuenta que el nivel de influencia que tú tienes sobre aquello que posiblemente hay un problema, es inmediato, que puedes resolverlo inmediatamente. ¿Dónde está la diferencia? En que buscar soluciones es una alternativa en la que tú tienes injerencia y no los demás. En aquellas cosas que tú puedes controlar, de ti depende encontrarlas o no. Solo que las personas no son responsables, no se quieren involucrar en aquello que a ellos les compete y simplemente lo dejan. El reactivo es una persona que acepta las situaciones. No, es que me provocó, me provocó, por eso reaccioné así. Yo les voy a contar una experiencia. Yo estaba saliendo de, la, de una conferencia en el Congreso de la República con la líder que formaba parte de la directiva de ese proyecto, y estábamos yendo a dictar una clase, yo tenía una clase a las seis y media de la tarde en la universidad, y le pedí a ella que me ayudara y cuando salíamos nomás del parqueo, un, un taxi casi nos, nos golpeó. Entonces yo abrí la ventana y lo miré, y él comenzó a proferir a palabras Sueces, comenzó a decir cosas feas, enojado, reactivo. Comenzó a gritar, casi balbuceaba, botando casi espuma de la boca. Cuando más o menos habló casi un minuto, la doctora me miró y me preguntó, ¿por qué abriste la ventana? Le dije, para decirle esto, señor, que tenga un hermoso día. Ojalá este día sea mejor para usted. Y me dijo, y conchudo todavía. Acá la palabra conchudo no es muy mal, ¿no es cierto? No, no es tan fea, pero me dijo eso. Y todavía es así y por supuesto yo sonreí y seguí mi camino tú no puedes controlar que esa persona que está cansada durante todo el día buscando un trabajo para su familia llevando quizás gente que no le paga completo el taxi o de repente pasándose horas y horas sin tomar un pasajero le lleva la frustración mi actitud para controlar su situación era actuar como yo quiero no aceptar la situación del insulto como una provocación simplemente lo absorbí Sonreí y le dije que tenga un hermoso día, que le vaya muy bien. Claro, a él le molestó mi reacción porque él esperaba que yo reaccionara como él. Nosotros tenemos la determinación de buscar soluciones en aquello que podemos controlar. Un pensamiento proactivo hace que las cosas sucedan. Un pensamiento reactivo espera que las cosas sucedan. Y cuando sucede, a veces acepta o a veces simplemente se queja o se frustra. Una persona proactiva busca aprender de los demás, de él, de él mismo, de sus experiencias. Una persona proactiva crea sus propios objetivos. No espera que los demás se las pongan. Una persona proactiva se adapta a los cambios porque está preparado para el futuro. Conoce en el presente lo que realmente él sabe que va sucediendo cada día en su vida porque está dedicado a sí mismo, a potencializar la materia prima más importante de la productividad, quién es él. Algunas personas andan mirando alrededor. Oye, mira lo que hace fulano, mira lo que hace Sultano, oye, mira lo que él no está haciendo, mira esto, está mal. Yo participo de unos grupos políticos donde veo cantidad de personas discutiendo de tonterías y nada de lo que ellos pueden controlar. Se quejan del presidente, se quejan de los negocios, se quejan de la, del derrame de aceite, se quejan del, de la compañía, quieren cerrar las compañías, quieren votar a todo el mundo en su país, quieren vivir, según ellos, resolviendo las cosas, pero destruyendo todo el mundo. Eso no es resolver, eso no es resolver. Tú tienes que crear tus propios objetivos. Un proactivo hace más de lo que se espera de él. Perdone que ponga este ejemplo, pero yo quisiera hacer un ejemplo para ustedes. Una persona proactiva no anda esperando que los demás le digan qué es lo que tiene que mejorar. Busca mejorar por sí mismo. A mí me pidieron que no haga esta, estas, estas capacitaciones de la Escuela de Liderazgo. ¿Quién determina si lo tengo que hacer o no? ¿Los demás o yo? Yo lo presenté. Comenzamos con siete personas. Hoy somos casi 30. ¡Qué bueno! Hemos sido más en otras ocasiones. El monto de personas que asisten a un seminario no lo hace más o menos importante. Esto no es como los likes de Facebook. Más likes la gente me sigue. Mira, a veces ponen un like y nunca más se acuerdan de esa persona. Pasan años, ni siquiera saben quién es. No podemos medir por los montos cuantitativos la, lo cualitativo. Lo importante aquí es... Que si de los 29 que estamos esta noche aquí, yo salgo transformado, ya habremos logrado el objetivo. Si tú, uno de ustedes, sale transformado, diremos como aquel hombre que salvaba a las a las estrellas de mar en la playa. Todas estas morirán, pero esta no, por lo menos esta la voy a salvar. Y la gente se unió a él para salvar las otras, las otras estrellas. ¿Quién sabe uno de ustedes hoy se una a este objetivo de enseñar algo que tú sabes a los demás? No te quedes donde estás por más neófito que seas, por más persona no instruida que seas. El hacer algo, el crear objetivos, el hacer más de lo que esperan de ti no depende de los demás. Eso depende solamente de ti. Yo me ando ofreciendo a la policía, a las instituciones, yo doy una charla a las universidades, doy una charla aquí, voy allá los visito, llámenme, yo les ayudo. ¿Quién me manda a hacer eso? Pues yo mismo. Tú tienes que aprender algo parecido, no soy un ejemplo perfecto para ti, pero hay algo que te quiero decir. Si tú te quedas esperando que las cosas sucedan, tu mente proactiva se va a reducir tanto que vas a ser una persona reactiva. Una persona proactiva tiene altos estándares, no es idealista, tiene estándares altos sobre la base de la realidad. Se enfoca en atender los problemas antes de que ocurran, porque conoce, se vuelve casi un predecesor de aquellas cosas que van a suceder, porque ha estado constantemente viendo el desarrollo de su propia vida, de las cosas que van sucediendo en él, en su propio entorno, en aquello que él puede controlar, como lo dijimos. Generalmente una persona proactiva es proclive a buscar soluciones con el fin de desarrollar proyectos de crecimiento personal, perdón, profesional y empresarial. Es importante ser proclive, estar constantemente inclinado a buscar soluciones. Algunos me dicen que soy muy pragmático para algunas cosas y me alegra que lo reconozcan, porque cuando veo un problema inmediatamente pienso en alguna solución. Y si no tengo la solución y no tengo el control, digo que no, simplemente, y termina mi preocupación. Y me dedico a otras cosas importantes En cambio una persona reactiva Solo hace lo suficiente Acepta los objetivos que los otros le proponen Le cuesta adaptarse a los cambios Y cuando se le propone un cambio No, eso no es para mí, discúlpame no, Yo estoy en otra realidad Disculpe hermano, no puedo hacer Así de simple Ni siquiera preguntan y dicen oye Voy a ver si por lo menos puedo conocer ¿Qué idea me está, me está planteando? Voy a mirar, voy a analizar, voy a aprender, o si no, por lo menos indagar. Tiene bajos estándares. Generalmente una persona reactiva espera que le enseñen. No hace nada por tal no equivocarse. Meo perfeccionista. Responde a los problemas después que se hayan sucedido. Vive de las emergencias como los bomberos, atendiendo los problemas permanentemente que suceden, porque él ni siquiera se ha dado cuenta que los problemas estaban viniendo. Muy bien, es un reactivo, es proclive a crear situaciones de conflicto en busca de reacciones competitivas y no concertadas. Generalmente los reactivos siempre tienen mala espina, como dicen algunos normalmente en el popular del lenguaje de las sociedades. Hablemos de circunstancias. Algunos de nosotros vivimos de las circunstancias del qué dirán. ¿Qué dirán si es que hago tal cosa? Eso denota falta de identidad. Cuando escribí mi libro sin nombre en mi contenido, desarrollé ese concepto. La falta de identidad es un problema permanente en las personas. Y lastimosamente esos problemas generalmente suceden cuando una persona no se ha dedicado a mirar su propia realidad, su propia, eh, su propia identidad. Algunos dicen, es que las circunstancias no me dejan. Hay falta de control de lo que puedes ver y disponer. Si tú haces que las circunstancias te apabullen de tal modo que no puedas avanzar, es porque tú no te has dado cuenta de las cosas que hay en el entorno de la cual no estás dispuesto a poner tu vida, tu esfuerzo, tu potencialidad para resolver. Algunos dicen, es que me van a sancionar si es que hago tal cosa. Eso es falta de valor para cumplir reglas sin dejar de lado sus convicciones. Nadie te está diciendo que dejes tus convicciones. Nadie te está diciendo que rompas las reglas. Pero si te van a sancionar porque quieren mantener un principio, ya tenemos un ejemplo mundial, ¿no? Un ejemplo mundial de un joven tenista que dijo, a mí no importa que me sancionen, pero yo no voy a dejar mis convicciones. No está jugando en el abierto de Australia ahora. Jokovic se rebeló ante aquello que rompía sus principios, sus convicciones. Y una persona que es proactiva no se deja apabullar por las circunstancias. Busca la manera de salir de él. No importa, aunque le tengan que sancionar. No, es que estuve impedido, discúlpame. Aún un impedimento físico puede ser motivo de emprendimiento sobresaliente. Muchas personas cuando perdieron una pierna o perdieron la movilidad del cuerpo, aprendieron a desarrollar cosas increíbles que nunca en la vida habrían desarrollado si no lo hubieran hecho. Las excusas de impedimento mayormente están en la mente y no en el impedimento físico de las personas que generalmente tienen una excusa. No hagas nada por reciprocidad, a menos que tú lo quieras. No, es que él me hizo el favor, por eso lo estoy devolviendo. ¿Sabes qué? Los cumplidos... Están en la gente reactiva. Como me hizo un favor, yo le devuelvo. No, yo no le hago eso porque él tampoco me hace así. Si él no me da cariño, entonces yo tampoco le doy. Si él no me habla, tampoco le hablo yo. ¿Por qué lo voy a tratar mal? Porque yo quiero que me trate bien. Tú no debes hacer porque esperas las cosas de los demás. Cuando te muere el compromiso de devolver, has dejado de ser tú. Porque no estás dando porque te nace. Simplemente porque hay un impulso externo que te está impidiendo entrar en un sistema de devolución. Y los cumplidos, me perdonas, los cumplidos son agrios, son tóxicos, no tienen sabor. Oye, amigo, te estoy felicitando por tu cumpleaños. Claro, te acordaste porque Facebook te dice que estoy de cumpleaños. Pero tú no te acuerdas de mi cumpleaños. Es verdad. Yo le dije a un amigo, feliz cumpleaños. Claro, pues Facebook te hizo recordar. Sí, amigo, la verdad, no te tengo en mi lista de cumpleaños. Yo ni siquiera de mis nietos me acuerdo, me acuerdo de sus cumpleaños. Y no puedo recordar, simplemente no tengo control sobre eso, he puesto una libreta, pero la libreta no la abro todos los días, por tanto no me doy cuenta qué día, papá, ayer fue el cumpleaños de tu nieto, ay Dios mío, y tengo que volver a, a llamarlo, pues tú tienes que aprender a no hacer las cosas por cumplidos porque en el momento que tú respondes un cumplido, tú dejas de ser, ha simplemente ha sido motivado por algo mencionaba el otro día en una conversación con mi esposa, y decía yo, pero tú no me traes flores, es que yo no traigo flores yo traigo flores cuando yo quiero, no cuando es tu cumpleaños, no es cuando tu fecha de matrimonio. Ay, Boris, pero no seas cursi, ¿cómo vas a traer el día del matrimonio? Día? Bueno, así soy yo, pues. Y si ese día quiero traer las flores, las voy a traer. Y si un día jueves cualquiera vuelvo por ahí y veo unas flores y quiero traerlas, las voy a traer. Pero no me, no me muevo en función de una fecha. Ah, ahora están Thanksgiving, vamos a comer pavo. ¿Por qué tengo que comer pavo? Ah, no, porque se recuerda esto, pues es el problema de ellos, no mío. Yo determino lo que tengo que devolver en actitudes. Yo determino lo que quiero. Entonces, ¿soy una persona con identidad? ¿Soy una persona particular? ¿Soy una persona que decide qué es lo que quiero ser y hacer? Cuando el favor de otro te mueve, tu favor ya no es favor. Es un cumplido. Al hacer algo motivado por la fuerza de una acción externa, hazlo si lo quieres. No estás obligado. Es importantes, oye, escuchas una conferencia uy, Boris me dijo eso, tengo que hacerlo no, tú analízalo si te parece excelente, bien si te, te parece que tienes que criticarme, perfecto critícalo critícalo en tu mente, critícalo si quieres me escribes no hay ningún problema me encanta ver lo que el entorno piensa, para yo poder decidir qué quiero hacer porque yo lo decido no porque el entorno me impele a hacer, el pensamiento proactivo actúa de por sí por sí solo, cuando es el resultado de una mente que controla sus circunstancias y cuando las circunstancias no lo controlan a él. De que ponga este ejemplo, pero muchos de nosotros eh, hemos perdido un ser amado durante estos, esta, estas pandemias, ¿no es cierto? O esta pandemia. Hemos perdido a una persona muy querida. Y algunos de ustedes, posiblemente los que estén aquí, algunos quizás no, o alguna persona que no está no, esta noche aquí, este, me han llamado y me han dicho, no sé cómo liberarme de este sentimiento que tengo sobre mi familiar que murió. No tuve siquiera la oportunidad de despedirlo. Ni siquiera pude verlo como murió. No pude velarlo. No me dieron el privilegio de nada. Lo tiraron como si fuera un pedazo de carne, podrida, la metieron en un hueco y allí lo abandonaron. Tú no sabes cuánto me duele eso. ¿Sabes qué? Discúlpame. Tú no tienes control sobre eso. No tuviste control. Tú no puedes herirte por aquellas cosas que no, Pero Boris, ¿cómo vas a ser un ser sin sentimiento? No, los sentimientos están adentro. El valor del cariño y el aprecio están ahí presentes. Pero tú no te puedes culpar por aquello que tú no hiciste, por aquello que tú no pudiste hacer. Eso es algo sumamente importante. La mente tiene que controlar las circunstancias y no las circunstancias controlarte a ti. Tú tienes que controlar tu pena y volverla en alegría. Una vez me... me Conversó un amigo y me dice, oye, Boris, ¿es verdad que tú haces divorcios felices? Sí, yo hago divorcios felices. ¿Dónde está el secreto? En que la separación no tiene que ser para ti un rompimiento. Tiene que ser el comienzo de una nueva etapa. Tienes que entender proactivamente que tu mundo está cambiando de convivir con alguien a otra realidad porque tú lo has decidido, porque tú ya no puedes continuar en una situación tóxica o en una situación que no necesariamente tóxica de la otra persona, o de repente de ti, porque tú mismo has provocado por tu falta de, de determinación, por tu sentido de falta de identidad, te has involucrado en una situación en la que al final no pudiste vivir bien con la otra persona, y la persona, la otra persona se aprovechó de tu cariño o se aprovechó de los espacios que le diste en tu vida y finalmente terminaste en una relación tóxica y finalmente separados. ¿Cómo se puede lograr eso? La mente. La mente controla las circunstancias. Yo no te voy a decir que cuando yo me separé tenía también una, una, una, un sentimiento de ¿qué estoy haciendo? Pero pasan los días y te vas dando cuenta que las decisiones que vas tomando tenían una razón y esa razón tiene que comenzar a elevarse. Se tiene que elevar tanto, de tal modo que pueda ser tu razón para sobrellevar una situación que posiblemente por el entorno, por la forma de pensar de nuestra sociedad, hoy oh, te has divorciado, debe ser doloroso. No necesariamente. Más doloroso a veces es estar juntos. Más doloroso es tener que tratar a los hijos como tratamos, peleando como dos perros los padres y los hijos viéndonos. O sea, romper ese, ese círculo, esa circunstancia, es de una persona proactiva que se da cuenta que lo que está pasando lo está controlando a él. Y tú no puedes permitir eso. Permítame hablar de un tema que de repente lo vamos a desarrollar más adelante, la mismidad. Es un tema filosófico que muchos de nosotros ya no manejamos o sencillamente lo hemos estudiado, que sin duda de repente no lo podemos aterrizar muy bien en nuestra vida. Yo le he preguntado a mis alumnos muchas veces, ¿sabes tú quién eres? Estaba dando una conferencia para 700 jóvenes en la, en la ciudad de Los Ángeles y le pregunté a los jóvenes que estaban allí, estaba hablando sobre identidad y sentido de mismidad, cuando uno de ellos le pregunté, le dije, ¿tú sabes ¿Quién eres? Y él se puso el pie y dijo, yo soy un médico. No, eso es tu profesión, le dije. Una señorita se puso el pie y dijo, yo soy enfermera. Eso es lo que tú haces como, como persona de atención a los enfermos. ¿Pero tú sabes quién eres? Y luego otro joven dijo, no, yo soy una persona que está haciendo algo para construir una sociedad que no sé cuál. Muy bien, eso es lo que tú haces, pero dime quién tú eres. Y cuando cinco de los jóvenes se levantaron y dijeron cosas así, como por ejemplo, ¿qué hacen? Yo les pregunté, ¿hay alguien aquí que puede decirme quién es? Por supuesto hubo un silencio y nadie se puso de pie. Porque muchos de nosotros estamos preocupados en lo que hacemos. Simplemente vemos los rayos del sol, pero no miramos el sol, por qué produce esos rayos. Nunca nos damos cuenta por qué el sol calienta y ese calor nos llega a nosotros. Nunca nos damos cuenta dónde está su núcleo de ser del sol para darnos el calor. Así somos nosotros. Siempre estamos preocupados de los entornos y nos olvidamos de nuestra propia mismidad. El principio de mismidad es preguntarme quién soy. No es una definición de acciones, es una definición de concepto tácito. Es una definición que no es fácil hacer, pero en algún momento si quieres conversar conmigo, podemos desarrollar el concepto. Vamos a hablar un día sobre la mismidad y cómo abrir esa mismidad a nosotros mismos. Una pregunta, ¿tú te has dado cuenta que de repente eres un violador? Ay, cómo voy a ser violador. ¿Tú te das cuenta que de repente eres un asesino? No, ¿cómo va a ser un asesino? De repente eres un ladrón. No, ¿cómo va a ser un ladrón? Oye, ¿de repente eres una persona bondadosa? Ah, eso sí. Claro, lo aceptamos porque tiene que ver con el bien. Pero ser uno mismo, descubrir nuestra propia mismidad, es abrir, es quitar. ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra sincero? Sincero viene del hecho de que cuando los muertos finalmente ya en un ataúd, eran embalsamados, se cubría sus rostros muertos con cera. Y ser sincero significa eh, literalmente mostrar el muerto. El principio de mismidad es eso. Algunos hablan de integridad como si fuera algo totalmente correcto, perfecto, bondadoso o lindo. No, no, no. Ser íntegro es reconocer quién soy. Si ustedes leen la escritura, van a leer a David que él dice dice Dios que él era íntegro y que tenía un corazón que era el corazón de Dios. La pregunta es mentito. Tenía 600 mujeres, como 800 concubinas, mataba a todo el mundo. Tanto así que Dios no le permitió construir el templo porque él era un asesino. ¿Qué es el concepto de mismidad? Es darme cuenta quién soy cuando los demás no saben, ni siquiera tienen idea de lo que yo sí puedo saber. Ser uno mismo ser idéntico a ti mismo ¿cómo se descubre eso? es un trabajo duro, pero vale la pena ser particular tú no te pareces a nadie me vas a disculpar, yo me no parezco mucho a mi papá físicamente y tengo un carácter parecido al de él pero he adoptado un poco el de mi mamá porque el temperamento me, me, está ahí dentro mi materia prima está ahí dentro, ¿no es cierto? entonces, pero ser un ser particular, la combinación de Teresa y Ángel han producido Boris ¿y qué es Boris? tengo que descubrir qué es Boris yo tengo que mirarme a mí mismo. Tengo que desarrollar el concepto de darme cuenta quién soy. Eso es ser particular. Hacer lo que eres, si no, no hagas lo que hacen otros. La misma idea es eso. Hacer aquello que se proyecta de ti, como los rayos del sol se proyectan del sol, porque eso es un sol, así también tienes que ser tú. Las cosas que tú haces tienen que ser lo que tú eres. No tengas miedo, porque mostrarte como eres... Es como la gente te va a querer, no con lo hipócrita que a veces somos ante los demás. Es aprender a tener identidad sin intervención de nadie. Porque tu identidad es innata en ti y solo a ti y a nadie más se parece. Ese es el principio de mis miradas. Bueno, Bueno, podemos conversar un poco más de eso, pero es importante que tenía que decirlo, porque si no, no puedes ser proactivo. ¿Cómo puedo ser parte de una cultura proactiva? ¿Cómo sabes si eres parte de una comunidad proactiva, con líderes proactivos? Bueno, aquí en nuestra comunidad, tanto la de Novatec, tanto como la de, de, de Prime y como este Fit Team y otros y políticos y los grupos que estamos participando, podemos notar cada uno de nosotros quién crea problemas o si la cultura de ese grupo es problemático o no. Así que tú puedes saber muy bien si estás en una sociedad una comunidad proactiva o con una cultura no proactiva. ¿Cómo se determina? Te involucras en los objetivos organizacionales. Quiere decir que tú participas de, esas, de, esas, de, esas plan, de esos planes, de esas planificaciones. Tú formas parte de objetivos organizacionales. Quiere decir que tienen objetivos, crean cosas. Te motiva y motiva a los equipos de trabajo a imponerse retos. Ah, tú quieres ser parte de un grupo de personas <coughs> perdón, que se pone retos. Quiere decir que te gusta, quieres ser parte de esa cultura. Fomenta la receptividad a las diferencias, viéndolas como una oportunidad para encontrar múltiples soluciones y puntos de vista. Mire, yo pertenezco a unos grupos políticos donde se hablan temas relacionados con mi país, aquí en Perú, respecto a, al presidente y sus eh, entrevistas, que son realmente una situación de, de, clara, de claro des, desconocimiento e ignorancia de lo que, de lo que él eh, pretende ser. En esas, en esas reuniones, lo único que yo veo de algunas personas es simplemente reacciones, reacciones propuestas insolubles que no fomentan la unidad sino la diferenciación, la separación. Quieren unidad, pero lo que hacen es romper la unidad. Eso no puede ser un, una cultura proactiva. Inmediatamente comencé a salir de alguno de ellos porque sencillamente no podemos no, no puedo soportar o por lo menos seguramente a ustedes les ha pasado también. Se han apartado cuando usted a través de sus propuestas no puede encontrar una cultura receptiva proactiva. Una cultura proactiva abre espacios a la iniciativa, a la innovación y a la comunicación asertiva. ¿Qué quiere decir eso? Cuando dice que abre los espacios a la iniciativa, que aceptan algunas propuestas tuyas porque las analizan. Otros simplemente, como el día de ayer, yo publiqué un libro en inglés para un grupo de personas que son más o menos como 500 personas en un grupo o más, mil me parece, y alguien me dijo, no estés promoviendo tu religión en este grupo. Le dije... ¿Por qué dices que es mi religión? Y él me dijo, porque he visto la carátula de tu libro. Y justamente le dije el refrán que dice, no juzgues un libro por la carátula. Un libro de historia, un libro que habla acerca de la historia del mundo, de la cultura, de la religiosidad, como la historia. No puedes juzgar por un libro. Abre tus espacios a la iniciativa de los demás. Una persona me escribió hoy día a las 10 de la mañana y me dijo, debe ser sumamente importante para ti promover ese libro. Quiero saber por qué lo hiciste. Y conversé con él. Él hablaba en inglés, creo que también hablaba en español. Conversamos un poco y me dijo, yo quiero hablar contigo sobre ese tema porque veo que realmente fuiste valiente al promover un libro como ese. Porque tenías un objetivo. Tú tienes que aprender a crear iniciativas y a abrir espacios. Si alguien te propone algo distinto que no te gusta, abre espacios. Porque esa es la mente proactiva. Provoca innovación. Provoca innovación. Pregúntale a la gente qué quiere hacer y dale la oportunidad. Comunícate asertivamente. Abre tu comunicación de la más amable posible o la más adecuada posible para que tú puedas tener al grupo o a la cultura proactiva contigo. Una cultura proactiva incentiva el proceso de toma de decisiones, alejando el miedo a cometer errores y fortaleciendo el optimismo. Una cultura proactiva no se detiene por los errores posibles que puede cometer. Ayuda a tomar posición, a tomar decisión y a tomar una orientación hacia los objetivos que se plantea. Pregúntate hoy, ¿estás en una cultura proactiva? Si no estás, a ver si podemos eh, hoy día escuchar tu testimonio y ver qué podemos este, proponerte. ¿Qué es el positivismo, la decisión y la elección de la proactividad? Ser proactivo es tu decisión, no es decisión de otro. Es una actitud frente a la vida, de ti mismo. No una condición natural ni a una circunstancia. Tú decides ser proactivo o no. De ti depende. Es una decisión pensar en positivo. Boris, pero cuando ves un ladrón, piensa en positivo. ¿Qué positivo? Que yo me puedo alejar de él y puedo evitar que me robe. Piensa en positivo. No pienses en negativo, porque en negativo las cosas te van a, te van a apabullar, te vas a, te vas a castrar tú mismo. Vas a dejar de ser productivo. Vas a pensar más en la frustración que en la oportunidad. Ser proactivo es una decisión sumamente valiosa, muy bonita, muy buena. Yo estudié este curso sobre proactividad en el año 1995, cuando era profesor de la universidad, tomaba mi maestría, me encantó. Realmente hizo todo un material para poder preparar a las personas a desarrollar su personalidad en el sentido de la proactividad que creo yo que ha ayudado a muchas personas. Entonces, después de haber dicho todo lo que hemos dicho, miremos las 10 claves para, para, para pasar a la línea de un líder proactivo. Tú eres un líder por eso estás esta noche aquí. No importa si no lideras a los demás. Ahora tienes que liderar tu propia vida. Aunque los demás sean desconfiados, número uno, confía en las personas. Es mejor que te equivoques confiando en las personas. Número dos, piensa que en la vida nunca dejamos de aprender y todas las personas tienen algo que enseñarnos. Por favor, un consejo hasta de un conejo. Ese refrán es importante. No importa la condición de la persona o el ser que te haga ver algo. Tú aprende a aprender de los demás. Como yo les mencioné el otro día, tengo un pajarito acá. Es una cacatúa o un, una ninfa que canta muy lindo. Mi esposa le enseñó a cantar. Y la verdad, hace cosas que a veces me molesta porque estoy en una conferencia, se para mi cabeza, hoy día cuando estaba comenzando la conferencia estuve ahí volando y hace todo lo que quiere aquí en la casa. Pero hay unas cosas que me, que me enseñó, que cuando la queremos meter en la jaula, ella hace lo imposible para, para mantenerse libre. Y dije yo, ¿no será eso que este animal me está enseñando? ¿Que yo tengo que aprender a ser un hombre libre? ¿Que tengo que aprender a tener mis ideas abiertas? ¿Que un animal, un pequeño animal, te puede enseñar cosas increíbles. Aprende a aprender. Enfócate en los objetivos y no en los individuos. Menos en sus comportamientos. Hay gente que en sus conversaciones están hablando de las personas, de las personas, de las personas. Ustedes saben los niveles que hay de las personas, ¿verdad? Las personas del primer nivel son aquellas personas que hablan de proyectos a mediano y largo plazo. Las personas en, en segundo nivel están en aquellas personas que hablan de cosas concretas, que están realizando, que son realizables en el momento. Y en tercer lugar están las personas como las cucarachas, que andan comiéndose la vida de los demás oye que fulano le ha hecho esto, oye que le ha sacado la vuelta a su pareja, oye que miras su negocio y le digo mal, oye mira que... y comienzan a hablar tonterías de las personas, como se convierte eso en la comidilla de la gente, yo digo que son como las cucarachas, porque las cucarachas cuando están en lo oscuro, cuando no las ven, salen al oscuro y comienzan a caminar por los bordes del, del, del cuarto y comienzan a comer la basura que hay, lo mismo hacemos nosotros, nos escondemos de la persona que queremos, que queremos hablar y no podemos hablar pestes de esa persona, nos llenamos la panza de pura cochinada, de pura basura. Por eso le digo yo, es el nivel de las cucarachas. Pisa una cucaracha y te das cuenta qué cosa tiene la panza. Podredumbre. Así son las personas que hablan de los individuos y sus comportamientos. Una persona proactiva acepta que sobre nuestras ideas siempre habrá formas mejores de ver y hacer las cosas. Hay personas que hacen bien las cosas y mejor que nosotros. Miremoslas sigamos a aquellos que hacen bien las cosas ante tu análisis, ante el tribunal de tu conciencia, te has dado cuenta que a él se le va bien poder con él yo quiero ser como él, quiero limitarme a aquellas cosas que, él, que he aprendido de él, porque yo lo decido no porque me lo imponga, número 5 busca continuamente nuevas oportunidades y marca la diferencia con acciones positivas no te niegues, no te niegues a las nuevas oportunidades, quién sabe ahí encuentres el hilo, la punta del hilo de tu próximo éxito Aprovechalo. Sea una idea, sea una propuesta, sea una, un compartir, lo que sea. Busca en él la oportunidad que hará la diferencia en tus acciones. Número seis. Jamás esperes a que los demás tomen decisiones por ti. ¿Por qué no lo hiciste? No, es que estoy esperando que los otros lo hagan. Tú tienes que determinar qué quieres hacer. Número siete. Establece objetivos prácticos encaminados al cambio no hay nada más permanente en la vida del hombre que el cambio. Hasta la respiración tiene pausas. Hasta el corazón descansa. De las 24 horas, el corazón descansa 13. 13 horas descansa. El... ¿Cómo vas a decir eso, Boris, si el corazón está constantemente funcionando? Vean algunos estudios científicos y se van a dar cuenta que nosotros tenemos que encaminarnos hacia el cambio porque el cambio es lo más permanente en la vida del hombre. Número 8 persevera y persiste en todos tus esfuerzos. Hasta que lo que estás haciendo no te convenza que eso es lo que no debes seguir haciendo, hazlo. Hasta que lo que tú veas te demuestre que no funciona, que no va a funcionar por todo el esfuerzo que has puesto, persevera hasta que finalmente las cosas se den porque tú te has dado cuenta en el camino que no puedes conseguirlo. Número 9. Emprende la acción y no le temas a las aventuras a pesar de la incertidumbre. Lo más bello es lo incert la incertidumbre. Lo más bello es eso. Cuando usted siente en el avión, si a usted le gusta volar, se da cuenta que lo más bello es salir y volar. Esos movimientos que a veces son un poco erráticos, ¿no es cierto? Cuando hay mucha tempestad. A veces nos asustan, ¿no? Pero en los últimos 30 años, el 2% de los aviones se han caído. Y como que parece que nos hace sentir la una aventura nueva, ¿no? Bonitas las aventuras. Cuando son decisiones nuestras, no porque los demás nos lo imponen. Número 10, consigue resultados palpables. Siempre oriéntate a ellos y no te detengas en los procesos una vez que hayas iniciado. Mira, escúchame, si alguien habla mal de ti porque has hecho algo, siéntete feliz que alguien se haya dado cuenta que estás haciendo algo diferente. Si alguien habla mal de ti a tus espaldas y tú lo sabes, déjalo que siga comiendo tu basura. Qué bueno que te esté quitando la basura del cuerpo. Que se llena la panza de la cochinada que dice que tú tienes. Tú busca la perfección. Busca la identidad personal. Busca lo sublime que tú has decidido en tu vida. Un líder reactivo es líder falso pensante. Así lo llamo yo. Está motivado por sus emociones y no por su razonamiento. ¡No, no, no! ¡A mí me ha provocado! Yo, yo... Ah, está mal. Pues. Está equivocado. Porque una persona que es proactiva, no reacciona con sus emociones como lo hace una persona falso pensante cree falsamente ser líder porque domina con presión, no, a mí la gente me obedece, yo soy líder eres líder, ¿por qué? porque te obedecen de repente es por presión como el papá que dice, a mí mis hijos me obedecen claro, te obedecen porque no quieren que les pegues ¿no es cierto? pero otra cosa es hacer que tus hijos te obedezcan porque realmente están, tienen la convicción de que tú tienes la verdad o que tú les vas a ayudar positivamente un líder reactivo olvida que su actitud reactiva detiene y no promueve el desarrollo. Todo lo que es reactivo se apaga en los próximos segundos después que tú comienzas a reaccionar. ¿Por qué? Porque si tú respondes inadecuadamente, actúas inadecuadamente, eh, simplemente actúas en emergencia y no pensadamente, terminas con destruirte a ti mismo y a tu entorno. Un líder reactivo no da espacios a la creatividad de otros para, creer, para crecer más y, y mejor. A mí me gusta cuando alguien me da una idea. Sinceramente, lo digo de corazón. No me molesta. ¿Por qué? Porque aprendí que los otros me han dado grandes ideas que han favorecido muchas cosas en mi vida. Cuando yo veo a una persona, ¿qué tú propones? ¿Qué tú piensas? Yo digo, perfecto, hazlo. Yo ni tengo idea si eso es perfecto o no, pero me parece perfecto que lo proponga. Que ponga la idea adelante. ¿Y qué, hay, qué, qué más hermoso puede hacer un líder que darle un espacio para que eso se demuestre que fue buena la idea, que se sucedió? Y si tú puedes apoyar para que eso tenga éxito, muchísimo mejor todavía. Así que es importante que tú abras espacios y no seas tóxico con tus cerradas eh, proposiciones mentales. Generalmente, una persona reactiva es tóxico en el ambiente. No sabe reconocerse como dañín. Él piensa que todo lo que hace está bien. ¿Por qué? Porque es un egoísta, un orgulloso autosuficiente y no tiene un acto de conciencia de sí mismo no ha descubierto su mismidad no se ha abierto ante él mismo anda tapándose sus errores para que los demás no lo critiquen creyendo que la crítica está tan dañida. la crítica simplemente es crítica se va en el aire, se desaparece en el tiempo lo que permanece es lo que tú eres sus ideales de los reactivos eh, se anteponen a la realidad no, yo pienso así, pues. A mí nadie me va a hacer creer lo que tengo que decir o lo que tengo que ser. Yo pienso, pues, así. Entonces se quedan en ese, yo pienso así. Y se olvida que hay otras alternativas que también pueden darle cabida. No le importa la realidad, solo le importan sus ideas. Acá en nuestro país, en Perú, tenemos una experiencia interesante, ¿no? Con un partido político que llega al gobierno y dice, no, hay que mantener la filosofía del partido. ¿A quién le importa esa filosofía? A nadie. Los que votaron por él porque había una idea que lanzaron y que era falsa. Ahora que están en el gobierno dicen, tenemos que mantener la ideología del partido. ¿Quién es el partido? El Perú, tu país, tu realidad es la que determina finalmente lo que tú vas a hacer. Los ideales no se anteponen a la realidad. Los ideales simplemente son metas que uno se propone como una idea. Pero cuando tú vas a la realidad, yo quiero que mi hijo sea perfecto. Y te sale un niño malcriado por alguna situación, una tendencia a ciertas cosas. Y tú dices, no, yo quería, pero este hijo no es mío, por tanto no está haciendo lo que yo quiero. No es así. El idealismo destruye la realidad. Si tú te mantienes en el idealismo, estás en la estratosfera, estás fuera de la realidad. Y un, una mente proactiva no hace eso. Es retrógrado un, un líder reactivo. Y siempre está dudando de todo y de todos. Hoy día me, me una persona... ¿Qué me dice, doctor? Este, eh, pero si, si usted no se convence de lo que le estoy diciendo, no, no, no tiene nada que ver. Pero si usted desconfía, no estoy desconfiando de nada. Simplemente estoy creyendo por las cosas que usted me va mostrando. Ah, ok, ahora entiendo. Si usted me va mostrando cosas, yo simplemente voy siguiendo los pasos que usted me va mostrando. Si usted no me muestra, yo no voy a estar dudando de algo que no sé. Eso es decisión suya si usted quiere dudar. O pensar que yo dudo, simplemente le estoy diciendo la realidad. Si usted me muestra, yo creo. El pensamiento retrógrado siempre está dudando a los demás. ¿Y si me falla? ¿Y si me pasa esto? ¿Y si me miente? Si te miente, él miente, no tú. Tú fuiste confiado. Un líder proactivo confía en las personas, confía en las promesas, confía en lo que la gente dice. ¿Por qué? Porque abre su mente a la oportunidad. Si en el camino de la persona mintió, si en el camino de la persona le falló, es problema de la persona, no de ti. Un líder proactivo es capaz de poder controlar aquello que ya está en su propio entorno. Cree falsamente ser correcto. Un líder reactivo es así. Yo estoy en lo correcto. Y generalmente está equivocado. Generalmente está equivocado. Yo quiero decirte esta noche, quiero llamar a tu corazón y a tu mente y decirte, mira, ¿sabes qué? Es mejor que tú pienses que nunca tienes la perfección de tus ideas. Y para eso... No, no tienes que, que tirarte golpes sobre tu, sobre tu cuerpo ni sentirte culpable de las cosas y, y hacer penitencias, por supuesto que no. Lo que te estoy diciendo es que aprendas a abrir tu mente. Audelín, ¿estás ahí? ¿Me puedes dar una idea? Sí. ¿Estás ahí, Mari? Sí. Yo quiero escuchar tus ideas, quiero escuchar tus proposiciones. Abre tu mente. No creas que tú solamente eres el correcto. qué ¿tú qué piensas sobre esto? Eh, José, ¿qué piensas sobre esto otro? Es bueno estar allí permanentemente aprendiendo de los demás. No creas que tú tienes toda la razón de todo lo que haces. Boris, tú no eres la persona más correcta del mundo. Boris, tú no eres el hombre perfecto del mundo. Me lo repito permanentemente. Y eso me abre a aprender de los demás. Me hace ver lo que los otros proponen. Me encanta. Porque así me siento que me estoy llenando de conocimiento. Me estoy llenando de tantas cosas maravillosas que hay en el mundo que todavía no me he dado cuenta que existen un líder reactivo, mayormente se maneja dentro de la suposición y no de la realidad. Y es triste. Siempre supone lo malo. Siempre supone lo malo. Siempre supone lo malo. Y si supone lo bueno, ni siquiera tiene idea de lo bueno, cómo va a suceder y cómo se van a ver las cosas. Finalmente termina siempre reaccionando ante aquello que no le gusta. ¿Qué hacer cuando hay un miembro reactivo en el equipo? ¿Qué hacer? Te digo a priori, busca consenso. No lo evites. La evitación es el último paso de un líder proactivo. Si tienes en tu equipo una persona que es completamente reactiva, busca consenso con él. Como dice Jesucristo, haz la milla y media. Si te pide la capa, dale también la, la camisa o qué sé yo, los zapatos. Haz la parte adicional que otro no haría. ¿Por qué? Porque la mente de una persona proactiva siempre está pensando en abrir espacios. Intentar poner su talento al servicio de todos. De repente no se da cuenta. De repente sus reacciones están afectando al grupo, pero cuando él se dé cuenta, vamos a ver que las cosas positivas que él tiene pueden ayudar al grupo. Ponlos al servicio de los demás si tú eres el líder. En caso no, de no lograr su recuperación, entonces sepáralo del círculo de influencia del equipo. Del círculo de influencia. No lo quites completamente. Sácalo del círculo de influencia. Y ponlo en un lugar donde él pueda, influenciando a sí mismo, tamiz, tú tamizas las influencias y llevas lo mejor. Miren a Jesucristo con los 11 discípulos y Judas. Miren a Jesucristo con los 11 discípulos y Pedro. ¿Ah? Él tamizaba las acciones de cada uno de esos líderes que eran reactivos. Muy bien, es importante. En caso haya influenciado a otros, supongamos que ya hizo daño a los que están en tu equipo, mostrar a los otros las consecuencias de ser reactivos e invitamos a tomar una actitud distinta. Porque cada reactivo que hay en cada equipo puede contagiar negativamente a los demás. Si tú ya lo pusiste a un lado, en el nivel de influencia, cerraste un poco su nivel de influencia y ves que esa influencia que él tenía antes ha influenciado al grupo, trata de convertir al grupo dentro de un proyecto proactivo. Finalmente, en caso de que la influ los influenciados no cambien, deben tener la misma suerte de líder reactivo separarlos del equipo, separarlos de la línea de influencia, aunque te quedes con dos, pero hazlo proactivamente. Línea productiva e influencia, y vamos terminando. Potencia a los débiles, mejore el talento en su efectividad, dando a cada uno un cauce de acciones para fluir. Hágale un cauce como si fuera un río, para que fluya por allí. No compita, concerte y avance, porque las ideas de los demás es importante. Los demás también piensan. Respete las ideas de los demás siempre y cuando vayan acorde con los objetivos planteados en el equipo. O sea, respetar en el sentido de que llévelos a cabo, póngalos al servicio. Si es que tienen ideas que están fuera de los objetivos del equipo, tómelos, en cuenta y guárdelos para cuando los necesite. Tenga la capacidad de tamizar las ideas que sean útiles a corto y mediano plazo. Porque hay algunas, que, que, algunas cosas que le van a proponer que no necesariamente son de inmediato útiles, son más útiles para el futuro. Nunca crea usted tener Todas las soluciones. Un líder proactivo busca soluciones, pero usted no las tiene todas. No olvide, los otros miembros de su equipo también piensan. No tienen el cerebro de adorno. Y por eso es importante que tú entiendas que tu influencia en el equipo debe ayudar a ingresar mayor positividad, mayor orientación proactiva para que tú puedas ser un equipo de grande influencia. Me gustó esta frase judía: pensar en positivo ayuda a estar sano. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado muchísimo. Yo he formado parte de grupos muy, muy negativos, muy tóxicos. He vivido en sociedades tóxicas, atrozmente tóxicas. Y de alguna manera, yo tuve que poner sobre mis hombros el reto de continuar en mi liderazgo a pesar de eso. A pesar de que no querían, a pesar de que me criticaron, a pesar de que me decían que era imposible, me puse a hacer cosas, que hasta perdí casi mis credenciales cuando trabajaba para una institución. Pero no importó. Finalmente yo decidí hacer lo que tenía que hacer. Yo no soy ejemplo de ustedes, pero les comento lo que yo conozco, lo que yo sé. Hice todo, aparentemente, para algunos que estaban en el entorno, parecía malo. Pasaron dos años, me acuerdo, en una asamblea, estábamos sentados como unos 40 líderes, y el que estaba exponiendo dijo, él no lo sabe, pero lo voy a llamar al frente para que nos cuente qué es lo que está haciendo. Y nombraron mi nombre. Dios mío, yo estaba, pero decía, tierra, trágame, ¿qué digo ahora? Porque todo lo que aparentemente había hecho para muchos estaba mal, este señor vio que había algo interesante de lo que había hecho. Bueno, hablé, lastimosamente, algunos que se resisten al cambio tuvieron que tomar la, la experiencia de, de no acatar los, las propuestas de este nuevo líder, lastimosamente se quedaron en el camino, pero los que siguieron lograron cosas increíbles. Déjate influenciar, pero porque tú quieres de pensamiento proactivo. Deja de continuar con esa piedra que te amarra los pies, de tus paradigmas, de tus parámetros retrógrados del pasado, de que mi mamá me dijo, mi, mi familia, que mi tío, que mi empresa, no, ¿cómo voy a...? Olvídate ya de eso, abre tu mente a la proactividad, que si tú eres una persona positiva y buscas soluciones, vas a vivir sano, vas a vivir feliz, vas a lograr cosas que no imaginas. Antes de la conferencia hablaba con un personaje y le decía cuántas personas están en estos proyectos, 30, 40 años y no tienen nada, no han logrado nada y siguen en lo mismo, porque no han roto sus cadenas de sus propios paradigmas. No han destruido aquellas cosas que siempre creyeron. Pero si siempre se hizo así, ¿qué importa? Rompe esas cadenas, sal a un mundo diferente. Incluso tus creencias y dogmas religiosos, ponlos a un lado mientras descubres lo que hay en el mundo. No dejes tus convicciones. No dejes tus creencias que para ti son las que te guían. Porque son la regla que forma tu ética, tu moral. No la dejes. Porque ese es algo importante que ya se ha descubierto por nosotros y por otros que vale la pena mantener. Pero si hay alguna cosa que te ata en tus acciones y que ves que realmente no te está ayudando, y ves que los demás pasan delante de ti rápido y tú te estás quedando, piensa por qué ellos están creciendo, por qué están avanzando, qué están haciendo bien ellos que no estoy haciendo yo y por tanto yo estoy estancado aquí. Abre tu mente. Sé un hombre, una mujer proactiva. Ahora es el momento deja de llorar, deja de mirar a los demás en tu, en tu, en tu entorno deja de mirar lo que hacen poniéndote las trabas en el camino deja esas trabas, salta tú tienes la capacidad, tú puedes lograr lo que tú quieres con la ayuda de Dios y con la capacidad que te dio para mirar las cosas desde otra perspectiva, si tú logras eso un día te darás cuenta que valió la pena estar en esta conferencia pon las piezas de tu proactividad esta noche y cuéntanos ¿Cómo te ayudó esta conferencia a ubicar tus piezas mentales y ser de hoy en adelante un líder proactivo? ¿Quieres compartir con nosotros esta noche? Me gustaría escucharlos a ustedes hoy, contarnos un poco qué ha pasado contigo esta noche. Hoy. ¿Qué cambio en tu mente ha sucedido? De repente algo te impresionó. Yo quiero que tú lo cuentes. Siempre al final de mis conferencias como un plan de retroalimentación, yo les pido a ustedes que nos cuenten, ¿qué te ha sucedido esta noche? ¿Te hemos sacado un hígado hoy día? hemos puesto algo bonito? ¿Te hemos sacado ese corazón duro que tienes? ¿Te hemos sacado ese cerebro que no funciona? ¿Algo ha pasado contigo esta noche? Cuéntame, por favor, un minuto para cada uno, para que alcance para todos. Adelante, mi querido Héctor. Te escuchamos. prenda sus cámaras cuando ustedes hablen. Que Dios los bendiga. Adelante. Bueno, hay que encontrar palabras maravillosas también para seguir este curso. La verdad es un, un río lleno de sabiduría, la que tú tienes y que compartes sin ningún egoísmo, sin detenerte nada. Eso es lo importante. Yo me sentí ahora como un barro como un barro que te, te, tengo que estar formándome de nuevo. Y gracias a Dios pues tenemos que poner en las manos de Jesús, en las manos de gente como tú, para que nos vayan formando, nos vayan estructurando de nuevo. Y eso va a ser bueno porque todos vamos a seguir ese camino luchando con fuerza, porque hay un ser supremo que nos guía y si nosotros eh, accedemos a eso, porque si nos ponemos resistencia entonces ahí sí vamos a quedar aplastados, entonces vamos, va a ser la que tengamos, por más lo que estemos, pero echemos, echemos bendiciones y sigamos adelante. Un mi abrazo doctor. para todos, para que todos puedan también estar con, contigo y con nosotros y con Jesús. Mi, mi director, Tú te imaginas cómo se siente un padre cuando ve que su hijo prospera y desarrolla sus capacidades, cuando su padre, cuando era pequeño, le enseñó cosas interesantes, y después cuando ya adulto comienza a desarrollarse como un, un, un personaje en la vida, ¿Cómo, ¿Cómo se siente orgulloso un padre? Yo me imagino a Dios, habiendo dado, habiéndonos dado la capacidad que, que ha dado al ser humano, mirándonos a nosotros ahí, deprimidos, desesperados. ¿Cómo se sentirá avergonzado él de sentir? Yo le he creado este con las capacidades, con la, con la intencionalidad de que sea exitoso. Ya no lo veo ahí rendido, hundido. Por eso me alegra que tú lo digas eso, ¿no? El padre nos ha dado esa capacidad y tenemos la potestad de él. De sacar adelante esos proyectos. Gracias por tus palabras. A ver, queremos escuchar a otra persona más. Un saludo para Héctor allá en Ecuador. ¿Quién más? Prenda su micrófono y cuéntenos. ¿Qué ha provocado en ti esta conferencia? Adelante. Solo tiene que prender su micrófono, no tiene que pedir permiso a nadie. Adelante. ¿Hay nadie más? Voy a pedir a alguna persona. A ver, ahí está. Gloria, adelante, Gloria. Buenas noches Buenas noches ¿Cómo está? Siempre sus su charlas son tan especiales Realmente eh, hacen considerar a una persona muy, muy positiva No, realmente, sí, sí, sí Yo soy una persona muy positiva Pese a las circunstancias o pese a algunas tóxicas personas que por ahí oh, andan arruinándome la vida. <ríe> los hago a un lado, <ríe> los hago a un lado y simplemente para adelante. Así es, qué bueno, me alegra mucho. No mirar hacia atrás, no mirar hacia atrás porque si miro hacia atrás se me vienen mucho más uh, fantasmas. <ríe> Cuando tú tienes una mente proactiva, las experiencias del pasado no determinan las acciones del presente y del futuro, pero sí te ayudan a tomar más sabiamente las decisiones. Por eso es sumamente importante cuando mires a tu pasado, no lo tomas en el hecho de que este tiene que volverme otra vez a los momentos de tristeza y dolor. No te ancles a una realidad del pasado, porque el pasado ya está en su pasado. Lo que tienes que anclarte es a los proyectos que tú tienes que recomenzar, reemprender en el presente. Felicitaciones, Gloria, por esa decisión. Adelante, ¿alguien más? ¿Alguien más, por favor, esta noche? Prenda su micrófono. Adelante, Laura, luego Margarita, y luego María Mari Vázquez. Adelante. En ese orden. Laura, adelante, bienvenida. Gracias, doctor. Es la primera vez que lo escucho y para mí me ha dado una zarandeada. <risa> Uy, en el sentido positivo. <risa> Porque a veces nos dejamos influenciar por comentarios de gente que no tiene ni contenido en el, en el asunto y te desanima, te vas para atrás en vez de caminar y seguir adelante. Correcto. Yo le agradezco mucho la claridad con la que habla y que se apoye en nuestro señor para seguir adelante. Yo acá me voy a escribir o estoy a punto de, más bien, ya me escribí a Novatec. Ah, qué bueno. Llevo poco menos de cinco días. ¿Qué será? Ah. Menos. Pero para mí ha sido excelente esta conferencia porque es el principio de muchas cosas buenas. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! Valió la pena hacer esta conferencia el día de hoy. Laura estuvo con nosotros. Su vida ha tomado un rumbo diferente. Eso es lo que queremos. Como, dice, como dijo el hombre que saludaba salvado a las estrellas. Si Laura hoy... Se salva y ahí cumplimos el objetivo. Felicitaciones, Laura, por esa decisión. ¡Qué bueno! Gracias. Éxitos. Margarita, adelante. Buenas noches. Eh, doctor Boris, como dijo la amiga Laura, no es un sacudón que me, que me dio a mí también este con respecto a, a los líderes, porque a veces nosotros este, en el trabajo tenemos líderes. Uh -huh. y a veces ese líder no es... Se podría decir que es un poco tóxica, ¿no? Pero como usted dice, ¿no? Hay que escuchar o, o, o captar las ideas del, del, de, de esa persona para poder este, adaptarnos, llevar bien, ¿no? Entonces, el, un proceso ahí, este, como apoyando también para ver si él también puede ser ya no tóxico, ¿no? Y, y no, porque a veces hacemos cambios y somos muy reacios a no cumplirlos, ¿no? Entonces dicen, no, no. O, o son procedimientos y no quieren, se saltan, y el mismo líder se salta este como el subordinado, va a poder hacerlo, ¿no? Entonces, a mí como que sí me ha dado un poco de ayuda por, como para poder llevar esto a, a la oficina, le estoy sincero, a la oficina, este para poder trabajar con ellos un poquito de eso, ¿no? Y aprender de ellos también, ¿no? Muy bien, Me ha servido bastante. Y sabes que tienes mi, tienes mi oferta para ir cuando ellos quieran, ya sabe la dueña de esa, de esa institución que yo puedo ir cuando ellos me lo pidan, así que solamente tienen que invitarme, yo estoy ahí para capacitar a todo su personal con el fin de que desarrollemos una cultura proactiva. Gracias Margarita por tu aporte. Adelante, ¿quién estaba después? María Luisa Vázquez desde la ciudad de las palmeras, así le llamo oh, a mi querido amigo. Doctor, buenas noches, gracias. muchas gracias por todas, por contarnos sus experiencias, por enseñarnos mucho, de verdad estamos muy agradecidos de que Dios nos ha puesto en este camino para conocer sus planteamientos, sus ideas y dejar, este, y dejar que, que sus, su experiencia pues eh, sea una huella en nuestras vidas. ¿no? Bien, eh, me ha llamado mucho la atención, doctor, la verdad, la palabra mismidad, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque nosotros en realidad mmm, dejamos, cuando no, cuando permitimos mmm, que otros influencien a veces para desanimarnos en nuestras vidas, es que no estamos siendo nosotros mismos, ¿no? Sí. Eh, eso he notado, porque cuando nosotros practicamos la mismidad, es que nos damos cuenta qué somos, cómo somos y, y qué podemos lograr, qué podemos hacer, ¿no? Eh, cuando nos proponemos algo siempre hay gente que nos dice las cosas eh, contrarias a veces o nos plantean algunas, algunos inconvenientes, algunos supuestos que ya de por sí si no tenemos bien claros nuestros propósitos es un hecho que nos desaniman. Entonces aquí hay que ser nosotros mismos. Con nuestras ideas, con nuestros planteamientos, hay que asumir retos. Eso, de eso se trata. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a dejar influenciar por los demás, nunca haremos nada bueno, pues no. Entonces, eh, en ese sentido, yo quisiera que todos nosotros eh, tengamos que eh, avanzar en función a nuestros propósitos. ¿Qué queremos para nosotros? ¿Qué queremos para nuestra familia? Y en fin, qué queremos qué cosas buenas aspiramos para una sociedad eh, mejor, para mejorar la vida, para mejorar las, los aspectos eh, diversos que, que conforman una sociedad en la que nos tocó vivir. Muchas gracias, doctor. Excelente, Mari. Ya que hablas de la mismidad. Algunas personas eh, he tenido... Le voy a comentar un poquito una experiencia. Yo dicto clases de, dictaba clases de desarrollando competencias gerenciales y mis alumnos siempre me preguntaban, como a las 12, 15 horas de clase, me decían, profesor, ¿qué competencias nos va a enseñar? y yo durante 12 o 13 horas o 14 horas de mi clase hablaba acerca del principio de mismidad. Entonces yo le dije, si tú no descubres cuáles son tus capacidades, de más está que yo te diga que sonrías, que bajes la silla, que te sientas bien cuando viene una persona tóxica, no no te va a servir. Yo primero tengo que pensar de qué madera estás tú hecho y qué mueble puedo sacar de esa madera. Una vez que yo me descubro qué madera eres y ¿Cómo puedo aprovechar ese material? Entonces recién podemos hablar de que tú puedes llegar a hacer tal o cual cosa o hacer tal o cual cosa. Lo mismo sucede cuando yo hago coaching comportamental. Cuando yo trabajo con un niño de 14, 15 años o de 8, 9 años, el, el niño, nosotros queremos parar sus comportamientos. Es imposible. No tenemos control sobre su mente. Pero si trabajamos la capacidad de construir una mente que se autodiscipline, que conceptúe bien su principio de mismidad, las acciones se controlan. Eso es un asunto que nosotros no hemos aprendido. Ninguna gota de agua cae de un riachuelo o va hacia un riachuelo si no sale de, alguno, de alguna fuente que lo produce. Si tú ves una actitud de la persona negativa, reactiva, no trabajes los frutos. Trabaja el principio de mismidad. Allí donde se produce la reacción, donde se produce el concepto que provoca la reacción. Donde se produce el concepto que desarrolla la persona para ser positivo o proactivo. Ese es el concepto. Por eso no cambiamos muchos de nosotros. Porque queremos volver a la naranja. Que deje de producir naranjas, le quitamos todos los frutos y le ponemos peras. Ahora es espera. A los pocos días la pera se pudrió, se cayó. Y la naranja sigue siendo naranja. Si no trabaja en la raíz, no hay cambios. La mismidad es clave para cambiar una mente reactiva, para convertirla en una mente proactiva. Así que comencemos a trabajar en ese principio. Y un día no muy lejano, nos sentiremos satisfechos de saber quiénes somos y que lo que hacemos va acorde con nuestras convicciones y principios. Otra persona más. Adelante, por favor. Prenda su micrófono y díganos, ¿cómo le ayudó esta conferencia esta noche? ¿Qué cosa le provocó? Reacción, reflexión. Dígalo ya. Dos personas más. A ver... No quieren hablar más. Muy bien, no hay problema. Estamos contentos. Laura, quieres decir algo más, parece. Adelante. Sí. A ver si más seguido nos da unas clasecitas de estas. Todo para que miércoles. nos caigan bien el 20. Todo sí, miércoles. yo se voy a ocupar su ayuda para este, progresar con mi gente. Excelente. Todos los miércoles, ya está programado, eh, lo hacemos. Los lunes hay presentación de negocios, los martes y los jueves también, en diferente horario, pero los miércoles la escuela de liderazgo está para todos ustedes, todos los que quieran. No hay que yo soy de este negocio, del otro negocio. Aquí vienen políticos, aquí tenemos con otros amigos políticos, amigos de negocios, de inversiones, amigos de profesores, hay diferentes tipos de líderes esta noche aquí. Así que están bienvenidos la hora todos los miércoles, en el horario de ustedes, 7 de la noche en México y 8 de la noche, hora de Perú. Aquí tengo un prospecto. Ah, qué bien, qué bien. Seguramente es el siervo suyo, esposo suyo, si ¿sí no, ¿sí o no? Él es mi hermano. Ah, su hermano, muy bien, qué bueno. Adelante, hermano, que Dios le bendiga también. Muy Gracias. bien, mis queridos amigos, estamos aquí, ¿alguien más quiere dar una opinión? Adelante, prenda su micrófono y le escuchamos. Estamos terminando, en dos minutos más terminamos la conferencia. El próximo miércoles, el próximo miércoles tenemos una conferencia también. Y les voy a pedir que estén atentos a, hola, los, hola. a los chats para que ustedes puedan enterarse de lo que estamos promoviendo. Adelante, ¿quién tiene la palabra? Gloria. Hola, hola. Sí, adelante. Hola, ¿me escuchas? Sí, le bueno, yo te agradecía, te estaba agradeciendo de que siempre tus charlas son reflexivas. Gracias. Y esta, esa reflexión es pues. Uh, para nosotros muy, muy buena, nos, nos sirve bastante, a mí me ayuda bastante, ya hace un ratito te dije, eh, soy una persona, yo me considero una persona proactiva, eh, no, no, tampoco me voy a vanagloriar de, de, de ser una persona muy perfecta, no soy perfecta, no soy perfecta, no somos perfectos, pero con todo lo que nos has podido hablar, pues nos ha caído como un poquito así, como un, una, un sacudón, como dijo la amiga, ¿no? Dicula, nos ha caído un sacudón, pero bueno, muy bueno porque es una reflexión y nos hace pues pensar mucho eh, de... Seguir adelante y no, pues, uh, detenernos ante ante cosas que que por ahí puedan pasar, puedan suceder y, y pues, hacernos llevar por, por cosas uh, insignificantes. insignificantes. Muy bien, Gloria. Gracias por eso. Que Dios la bendiga. Gracias. Bien, amigos, ha sido una experiencia interesante esta noche. Ha sido un placer para mí poder tenerlos a ustedes como parte de nuestra audiencia. Esto es la Escuela de Líderes, abierta para todos. Yo quiero pedirles un gran favor, que no se olviden que el próximo miércoles tenemos una conferencia referente al liderazgo otra vez y que la estamos planificando de manera muy especial, porque creo que ustedes la van a, lo van a gustar. Vamos a tener una expositora eh, que nos va a hablar acerca de un tema relacionado con el cerebro, las ventas y cómo desarrollar mayor eh, efectividad en ese trabajo. Estará con nosotros Nora Descuán, que hoy día tuvo que apartarse porque ya es tarde para ella en Argentina, una argentina con tremenda experiencia como coach. Lo vamos a anunciar esta semana. Estén atentos a nuestros anuncios. Visiten el Facebook de Boris Darmon o Boris Darmon Canal para volver a escuchar esta conferencia embolizarme un canal en YouTube y compartir con otras personas que así lo desean. De mi parte, un abrazo fraterno para cada uno de ustedes y no saben ustedes el privilegio que tengo de poder tener a cada uno de ustedes esta noche en mi conferencia. Solamente ustedes son el motivo de nuestras realizaciones cada noche de miércoles. Que Dios los bendiga, que tengan un abrazo muy grande de este servidor y de cada uno de ustedes. Ahora ustedes pueden abrir su, sus cámaras y despedirse y saludar desde donde usted esté. Adelante.